...de nuestros bolsillos han salido más de 60.000 millones de euros... ...que fueron a pagar a rescatar este sistema bancario que decía Zapatero... ...que era tan, tan estable... ...y ellos nos lo han devuelto con 600.000 familias en la calle. Estos fondos y este sistema bancario también se ha hecho cargo de, de comprar... ...la vivienda pública que vendieron los gobiernos del Partido Popular y nos lo han devuelto generando sociedades como las ICAPS y las OCIMIS, que cotizan al erario público entre un 0 y un 1% Esta gente, este sistema bancario, estas élites financieras que siguen gobernando nuestra ciudad, no se merecen nada, absolutamente nada, ningún tipo de respeto por parte de las personas que se levantan todos los días a las 7 de la mañana para ir a trabajar Vuelven por la tarde sin haber podido ver a sus hijos y a sus hijas y cuando llega la nómina a final de mes, como pasa con la mayoría de trabajadores de esta ciudad, no llegan ni a mil euros mensuales.